Los soldados de Israel mataron 55 palestinos el lunes en la frontera con la Franja de Gaza tras disturbios y manifestaciones contra la inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que cumplió una de las promesas más discutidas del presidente Donald Trump. Países como Francia, Rusia, Egipto, Bolivia, condenaron la apertura de la Embajada de Estados Unidos. Afirmaron que esta acción viola el derecho internacional y encubre los crímenes del Estado de Israel. A su vez, aseveraron que la medida de Trump destruye la paz en Medio Oriente al fomentar la política armamentista del Estado de Israel. Rusia, por ejemplo, ratificó su condena a la decisión de Estados Unidos a través de su canciller. Afirmó que ese estatuto de Jerusalén y su destino debe decidirse mediante el diálogo entre Israel y Palestina. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, tras haber sostenido una reunión con el canciller ruso en Moscú, afirmó que la decisión unilateral de Estados Unidos obstaculiza el proceso de paz. Los hechos del lunes provocaron preocupación en la comunidad internacional en un contexto de fuertes tensiones e incertidumbres regionales. Estados Unidos bloqueó el lunes la adopción de un comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir una investigación independiente sobre los enfrentamientos y condena También los disparos israelíes que provocaron la muerte de decenas de civiles. El pasado lunes, más de 50 palestinos han muerto en Gaza por la represión del ejército de Israel y 2.000 han quedado heridos. El gobierno de Palestina acusó al gobierno de Israel a perpetrar una horrible masacre en la franja de Gaza durante la protesta contra el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, reclamada por israelíes y palestinos como su capital. El gobierno boliviano, a través de un comunicado, ha rechazado esta violencia. Estamos viendo lo que es el, la indiferencia de Estados Unidos al violar eh, los derechos humanos de los palestinos y ser cúmplice para el derramamiento de sangre de los palestinos que ha llevado más de 300 vidas desde hace dos meses y justamente ayer más de 60 muertos y 3000 heridos por este esta acción que ha tomado Estados Unidos en, eh, para trasladar su embajada hacia Jerusalén. Esta acción real realmente está violando los derechos humanos y las resoluciones de las Naciones Unidas que han acordado que Jerusalén sea una, un capital para ambos países. Incluso el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por la represión tras la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, aunque no pidió el cese al fuego, sino que llamó a Israel a calibrar el uso de la fuerza y minimizar la utilización de armas de fuego, añadiendo que la fuerza letala solo debe ser usada como último recurso ante una inminente amenaza de muerte o seria lesión. Además, los gobiernos de Sudáfrica y Turquía anunciaron el retiro de su embajador en la ciudad israelí de Tel Aviv tras la represión a cientos de palestinos que protestaron por el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén luego de que Israel la reconociera como capital de su territorio. En 1947, Jerusalén quedó establecida como una ciudad internacional que sería administrada por la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, tras la ocupación israelí, en 1948, Jerusalén quedó dividida en dos partes, el este bajo control árabe y el oeste bajo la ocupación de Israel. En 1980, el Parlamento israelí aprobó una ley que proclamó a Jerusalén entera y unificada como su capital, la cual fue rechazada y desconocida por el Consejo de Seguridad de la ONU a través de la Resolución 477 con la única abstención de Estados Unidos. La ONU determinó que esta acción de Israel constituye un obstáculo para la paz en Medio Oriente y la solución pacífica de dos estados, según rememora la cadena Telesur.